Hello, hello, hello, mi gente, ¿cómo es? Eh, para los que no me conocen, esto es un show Mi canal Hoy estaré haciendo un Que es comida picante sí. yo, yo no hago promoción, a mí no me están pagando Para la promoción vaya ese picante que voy a usar Y tienes que echarle el... Él fue a acostar al nene y yo voy a hacerle un favorcito ahí. Bueno, señora, la, al parecer voy a tener que servir yo solo porque el, el hijo mío se despertó y solo yo tuve que ir a atender. No sé si voy a esperar a que venga o lo hago ahora mismo. Pero si lo hago ahora mismo, me lo voy a echar picante y le voy a decir que me lo comí todo. Ya usted sabe, míralo ahí. Yeah. Pica, te pica. Mm -hmm. No, yo lo estoy saboreando, lo estoy disfrutando. Sí, ok. Okay. Porque nadie lo compra. Sí. Vamos a pensarlo por favor. El problema de esto es que yo no me puedo comer esto tapándome la nariz porque se ha vuelto el date mi vida, picante, picante. Dale, yo sé que me amas mi amor, no te preocupes. ¿La que estás gozando de tú? Y ellos también se lo van a gozar Come Ah, yo voy a sufrir por otro <risa> <risa> ¿Quieres decir un globo a otro? I GLOBE YOU <risa> Así que come Eso lo no está en, en, en el inglés <risa> 500 pesos te comes esto No, yo no quiero cuarto Yo quiero mi vida Yo quiero mi vida, es que yo quiero Si quieres no le den like Es mi vida lo más importante No, bebé, cómetela Mi amor, yo me quemé cuando lo estaba haciendo por si acaso Te curso no, para que te lo comas por mí. Te pica. Porque tengo que usar mi valentía frente a la cámara. Yo no puedo usar mi, mi cobardía. Y vas a usar tu valentía en el baño también, mi amor. Me la debe. Bueno, señores. Yo, después de nueve meses, nos vemos. Hasta luego. Bye. Y el resto del video que tú vas a hacer con ella, te lo voy a llevar. Pues te lo voy a llevar.